señor ¿Sí? buenas tardes señorías desde el principio nuestro grupo parlamentario ha defendido que en el senado debe haber una comisión sobre discapacidad de carácter permanente legislativo como reclamamos de forma unánime las personas con diversidad funcional nuestras familias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 España debe presentar periódicamente ante su comité un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir las obligaciones de dicho tratado. Ya en 2011, en sus observaciones finales al primer informe español, el comité señaló motivos de preocupación y recomendaciones sobre numerosos aspectos de nuestro ordenamiento jurídico que no se ajustaban a lo dispuesto en la Convención. También han pedido adaptaciones normativas la Junta Electoral Central en 2011, el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa en 2013, la Comisión Constitucional del Congreso también en 2013, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 2015 y el Defensor del Pueblo en 2016. Pues bien, no solo hay adaptaciones normativas que no se han hecho, sino que con posterioridad a las mencionadas observaciones finales se ha promulgado la legislación que contraviene la Convención. Y cabe señalar que España volverá a ser examinada por el comité de la convención este año para comprobar si se han llevado a cabo las medidas requeridas y cuantas otras sean necesarias a fin de adecuar nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, garantizar que el conjunto de normas vigentes en elaboración y futuras de nuestro ordenamiento jurídico protejan y aseguren todos nuestros derechos y no vulneren ninguno de ellos son obligaciones permanentes inexcusables e improrrogables a las que puede y debe contribuir el senado con su función legislativa el carácter legislativo permite desarrollar el enfoque basado en los derechos humanos de la convención y traer a primer plano ...de la agenda política, la plena y efectiva implementación de los valores, principios, mandatos y disposiciones de dicho tratado... ...con la activa participación de las personas con diversidad funcional. El carácter legislativo convierte a la comisión en un instrumento más eficaz, ya que con un marco legal que proporciona seguridad jurídica se favorece y facilita la consecución de los objetivos y actuaciones de las políticas estrategias y planes de acción haciendo que puedan ser más efectivas por lo expuesto presentamos la enmienda pues el propósito que nos ocupa exige que la comisión sea legislativa señorías estamos ante la oportunidad no solo de dotar al senado por primera vez en su historia, de un espacio propio sobre discapacidad, sino de demostrar con hechos el firme compromiso de la institución con la dignidad y los derechos humanos de todo un país. Si la discapacidad es un concepto que evoluciona, resulta de la interacción entre las personas y las barreras de a la actitud y al entorno,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 y nuestras familias, sino de los valores superiores, del ordenamiento jurídico, de un verdadero Estado social y democrático de derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Felipe. Turno en contra.